Hola, soy Ana. Eh, soy enferma de fibromialgia y fatiga crónica. Llevo un año de baja. No puedo acceder a traumatólogos, no me pueden derivar. Estoy esperando rehabilitación por el tema de cervicales. Estoy esperando una colonoscopia. Me han derivado también a salud mental. Y también lo estoy esperando que me llamen. Me tienen que hacer una prueba por mi falta de memoria y, y capacidad para hablar. Mi neurólogo ha tramitado esa prueba y la tengo en octubre del, de este año, del 2022, en octubre. Entonces, pues, eh, denuncio eh, las listas de espera. Tenemos derecho a ir a especialistas, a que nos atiendan en la seguridad social Queremos más sanitarios y bueno que funcione como debidamente tiene que funcionar la Seguridad Social. Sanidad, 100%.